¿Qué tal queridos amigos? Feliz domingo para todos, qué alegría que podamos iniciar nuestra jornada dándole gracias a Dios, bendiciendo, glorificando al Señor. Yo quiero aprovechar hoy para darle gracias a Dios por esta obra que ustedes ven a mi espalda que va adelantando, bendigo a Dios, le doy gracias al Señor por el apoyo de todos ustedes. Recuerden que necesitamos su colaboración, pero todo esto es solamente para decir a Dios gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos mi Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, San Lucas capítulo 20, versículos 27 al 38. Cuando Jesús estaba allá en Jerusalén, se le acercaron unos los saduceos, que, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron el siguiente caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin dejar hijos, el hermano, del difunto, debe casarse con la viuda para procurar descendencia de su hermano. Pues resulta que había siete hermanos. El primero se casó y se murió sin dejar hijos. Entonces viene el segundo, luego el tercero, también se casaron. Y así sucesivamente los siete. Todos murieron, ninguno dejó hijos. Finalmente se murió la mujer. En ese caso, suponiendo que haga resurrección, ¿de cuál de todos ellos será esposa? Porque los siete estuvieron casados con él. Entonces Jesús dijo, en este mundo se casan hombres y mujeres, pero aquellos a quienes Dios concede la gracia de llegar a la vida futura y a la resurrección, esos no se casan. Pues es que tampoco pueden ya morir porque son iguales a, a los ángeles e hijos de Dios, gracias a la resurrección. Ahora bien, que los muertos resuciten, ya lo indicó Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino un Dios de Dios, porque para Dios todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, con una pregunta con un poquito de mala intención, el Señor nos da una gran lección. Nosotros creemos en un Dios de vivos. Nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo. Vivo, ha resucitado, ha vencido la muerte, mis queridos hermanos. Muchas veces nosotros nos quedamos en la figura del difunto. Y somos muy amantes a cementerios, somos muy amantes a, a toda esta experiencia final. Y se nos olvida vivir. Se nos olvida vivir. Nuestro Dios es un Dios de vivos, Dios está vivo, no está muerto, ha resucitado. Y esa es la alegría que hoy nos convoca, la alegría que hoy nos lleva a nuestro templo para orar, para dar gracias. Es la alegría que hoy nos reúne como hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, los espero allá en el templo, busque su templo parroquial, busque su parroquia, Reúnense con sus hermanos, vamos a celebrar la fe, vamos a alimentarnos del cuerpo y de la sangre de los Jesús. Feliz domingo. Un abrazo para todos, queridos hermanos.